...llega el evento más esperado del año... ...Grupo Mundo Teatro presenta... ...Noveno Encuentro Nacional de Mimos... ...en homenaje a Donay García... ...el Mimo de Venezuela... ...en sus 25 años de trayectoria artística... ...iniciando esta novena edición... ...en la subsede de naguanagua Estado Carabobo... ...el sábado 14... ...y continuando en Barquisimeto, Estado Lara... Del 15 al 22 de noviembre de 2015, la alegría del silencio se hace presente con presentaciones, talleres, conversatorios, teatro, magia y danza, tomando los espacios en escuelas públicas, plazas, teatros y auditorios. Noveno Encuentro Nacional de Mimos, siete días continuos de sueños, risas y emociones. Noveno Encuentro Nacional de Mimos, un evento único en Venezuela.